Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Yo soy Sergio, este es el canal de Bluni y hoy vamos a ver una cocina de forma cuadrada que tiene unos 15 metros cuadrados aproximadamente de tamaño. Quédate con nosotros y vamos a descubrirla. ¡Vamos allá! Bien, estamos en la ciudad de Alcañiz, entonces Alcañiz es una ciudad que está a hora y media de Zaragoza, así que hacemos trabajos Fuera de Zaragoza entonces esta es una cocina de 15 metros cuadrados vamos a hablar un poquito del amueblamiento luego hablaremos un poquito de la encimera y finalmente del electrodoméstico entonces amueblamiento bueno las cocinas cuadradas son realmente complicadas son difíciles de aprovechar son más fáciles de amueblar las cocinas que son más rectangulares en este caso tenemos la ventaja de que la cocina aunque sea cuadrada tiene superficie abundante son 15 metros cuadrados entonces básicamente la cocina tiene tres zonas una zona que es la zona de bancada que es la zona que tenemos aquí y que tiene lo que sería el fregadero y la placa de cocción. Entonces tenemos unos muebles bajos donde caben los platos, caben los cubiertos, tienes zona de almacenamiento, tienes un panero y tenemos la placa para cocinar. Y luego en el otro lado tenemos, la otra parte de la L, es la zona de aguas donde tenemos simplemente el lavavajillas y el fregadero. Todos los muebles altos ya son muebles de almacenamiento, salvo el que tiene integrada la campana extractora. Muy bien. Luego detrás de mí, que tenemos? Tenemos zona puramente de almacenamiento. Tenemos tres columnas súper chulos, que me encantan estas columnas, o sea, me encanta la composición de columna, columna y en medio, columna adorno y micro, cuando le ponemos tirador grande, entonces le ponemos un tirador súper grande, súper chulo, ha salido ya en muchos vídeos del canal, y va a mismo color que gola y zócalo, que son los elementos por donde se mete la mano para abrir los muebles de cocina cuando hacemos una cocina sin tirador, con, en una cocina de, ya de un poquito de nivel, cuando hacemos cocina sin tirador en cocina barata, siempre vamos a la puerta Uñera, pero cuando vamos a cocina buena siempre vamos a gola, entonces tenemos gola que es el perfil que va en el casco, no en la puerta, que va en color brunito, el zócalo en aluminio en el mismo color y los tiradores en el mismo color, entonces me parece que queda súper chulo, puerta entera, horno micro y otra puerta. Y luego ya tenemos lo que sería la zona de desayuno, tenemos unos cajones de 120 muy grandes para meter más cosas, pero sobre todo lo que tenemos es ese sobre encimera, que es esta columna que tenemos aquí que es una columna que empieza en la encimera y donde cabe el tostador, donde cabe el exprimidor. Entonces, toda la cocina va en gris y lo que es la encimera de esta zona va en roble. Entonces, esto es encimera laminada. Como tantas veces hemos hablado en el canal, tenemos en el mismo acabado de puerta encimera. Entonces, tienes encimera laminada que puedes sacar el exprimidor, puedes poner la cafetera, puedes tostar algo que si se mancha, lo puedes limpiar con nuestro pajo, Fregas con jabón y nuestro pajo y lo limpias. No es un, no es un producto delicado sino que es precisamente todo lo contrario, súper resistente, con lo cual nos viene muy bien para las zonas de desayuno. ¿Y qué más hemos puesto? La mesa. La mesa para comer va a ser una mesa que va en el mismo acabado que la encimera, pero no es el mismo material. Entonces, en este caso, no se ha optado por poner encimera, que se podía haber hecho, sino que hemos puesto mesa. Mismo dibujo va totalmente entonado porque es el mismo dibujo, pero el material es diferente. Este no es un material que sea apto para limpiarlo con un estropajo, sino que es un poquito más delicado. Es una mesa como cualquier otra mesa, pero podría haberse hecho también de encimera, pero en este caso no se ha decidido porque en la encimera al final pues es más cara y a veces pues no hace falta. Aquí sí que venía bien, porque así puedes dejar el exprimidor y la cafetera como quieras, pero aquí, que es para comer, pues decides que pones una mesa normal y listo, con lo cual lo tienes fenomenal. Respecto a la encimera, en porcelánico, como tantas veces, porcelánico de 1,2 centímetros, imitación calacata. Es uno de los porcelánicos que más hemos montado en los últimos tres años, particularmente este diseño. Entonces, este calacata es muy bonito, tiene un precio sensacional que también ayuda a venderlo porque en el mueble pagas calidad, en la cimera pagas diseño. Entonces, a nivel de diseño siempre tenemos algunos acabados que tienen mejor precio porque están, pues bueno, de oferta, por decir de una manera. Entonces, entre que es bonito, eh, que la calidad es similar a todos y que luego, por otra parte, eh, el precio también es muy atractivo, pues... Lo tiene todo. Entonces, pues bueno, tenemos lo que es la encimera, tenemos lo que es el frente y hablando un poco de la encimera, sin tener que ver con ello, tenemos el conjunto de grifo fregadero. Entonces, el fregadero se ha puesto un fregadero muy particular también porque es un fregadero sintético en color blanco. Entonces, ya veis que el color no coincide exactamente con el color del calacata porque los calacata muchas veces hay algunos que son más blancos y otros que son menos blancos, pero este es menos blanco, entonces no coincide exactamente, pero queda bien. Y luego tenemos ese fregadero que hay que destacar que. Es un fregadero de dos pozas pero la separación entre las dos pozas no va arriba del todo como suele suceder habitualmente sino que está un poquito más abajo de manera que si quieres utilizar una bandeja muy grande o algún elemento que ocupa más del tamaño de una sola poza pues bueno puede entrar en la otra sin estar fuera del fregadero sino que tiene esa posibilidad de ponerlo más abajo y el grifo que vamos a hablar también de la que ahora mismo es un grifo de osmosis extraíble entonces también es de la marca Blanco y bueno tiene eh, la las prestaciones de que es extraíble y es un grifo de osmosis no hay muchos grifos de osmosis en el mercado que sean extraíbles, te diría que conozco este y puede que uno más pero no mucho más entonces pues bueno no es para nada un grifo barato pero si quieres un grifo de osmosis y que además tenga la prestación de ser extraíble para poder utilizar un fregadero de dos pozas, que un fregadero de dos pozas es un fregadero muy grande y para aclarar y para limpiar pues te viene bien que sea extraíble pues tienes pocas opciones pero funciona muy bien eh, y ya está Finalmente, respecto a los electrodomésticos, vamos a destacar el conjunto de frigorífico, congelador y horno y micro. Entonces, pues bueno, a mí me parece que es una de las partes más chulas de la cocina y a nivel estético, pues bueno, el frigorífico, todo frigorífico queda oculto y ya está. Tiene la ventaja de que si un día el frigorífico se rompe y el congelador no, como van integrados, pues puedes cambiar una máquina o la otra y da igual si son iguales o no, si fueran libre instalación... Si morir el frigorífico pues tienes que cambiarlo por el congelador pero particularmente estéticamente me gusta el conjunto de puerta puerta y horno y micro en el centro y el horno y micro en el centro pues bueno eh, está muy chulo los hemos puesto ya muchas veces en el canal, te dejo aquí un enlace para que puedas ir a verlo en otra cocina que hemos hecho este horno y este micro es un horno con capacidad de vapor, tiene una capacidad de vapor del 25% y es un microondas que en lugar de ser en la puerta de botón pues es la puerta de... Es electrónica, electrónica, dejas pulsado y se abre la puerta del micro, entonces son unos micros y unos hornos que llevan mucho cristal y llevan poco acero, entonces pues bueno, queda muy bonito, es verdad que el cristal se mancha muy fácil porque es negro y se ve enseguida, pero también es verdad, y fue esta clienta la que me lo descubrió, y dice, sí, sí, pero ten en cuenta que el cristal se limpia mucho más fácil que el acero, entonces esta línea estética que lleva poco acero y mucho cristal, pues bueno, siempre ha parecido que queda muy bonita, muy en tendencia, va a ser lo que se va a imponer próximamente, los próximos años, y parece que ha quedado fenomenal. ¿Te ha gustado esta cocina? Jo, a mí me ha encantado venir a Alcañiz a hacer esta cocina. Si te ha gustado este vídeo acuérdate de darle al like y si te quieres suscribir a nuestro canal, suscríbete nos haces un gran favor. Acuérdate de pulsar sobre el icono de BluNi y te suscribes en nuestro canal. Y si eres de Alcañiz, pues ya sabes quieres una cocina chupi, vente a Zaraguay y te hacemos una cocina en BluNi. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao, chao!